Seguir las tradiciones y les ha dado al carrer mostrarles al per molts motivos y raons. ¿Y qué pasará hoy en día? Que lo antiguo ya no va al res, es mor la valencianía y se la menja el progreso. Siempre será Joaquín Costa una comisión ejemplar. Que per nuestra historia aposta y le dona una respuesta al que huiga criticar. Y ahí sí nos faremos saber en moltísima alegría y en este verso adornado que davant de este carrer tiene el perfume de un rosero de esta bella cruz de marcha.